Y qué privilegio es para mí el poder compartir la palabra del Señor en esta tarde. Voy a invitarles a abrir sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 4. Estamos retomando nuestra serie de predicaciones basadas en la carta a los romanos, predicación expositiva secuencial. Y nos quedamos en el capítulo 4. Hoy vamos a leer los versículos del 6 al 9. Romanos 4, del 6 al 9. Y voy a dar lectura a esta porción de la palabra de Dios. Dice así. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Oremos, Padre, gracias te damos por el tesoro tan grande, tan maravilloso que es tu palabra. En ella encontramos el conocimiento, a ti. La vida eterna. La reconciliación. Una posición correcta delante de ti. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a amar cada vez más tu palabra. A acudir a ella todos los días, a meditarla y bendice, Señor, este tiempo de predicación. Ayúdanos también a escucharla siendo expuesta, siendo explicada y siendo aplicada. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. En el año 2006 se llevó a cabo el estreno de la película En Búsqueda de la Felicidad, protagonizada por Will Smith y por su hijo Jaden Smith. Esta película está basada en la historia real de Chris Gardner, un millonario empresario estadounidense, quien tuvo una vida bastante interesante, tiene una vida bastante interesante, como lo narra esta película, es un hombre que empezó desde abajo, eh, llegó incluso a, a dormir como indigente con su hijo eh, cuando la situación estaba muy difícil para él. Y llegó a ser un corredor de bolsa y después un empresario exitoso. En la película se ve cómo durante la etapa difícil de este hombre, recordó unas palabras de la declaración de independencia de los Estados Unidos. Y las palabras que recordó son estas. Dice la, esta parte de la declaración de independencia. Sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esta última frase, la búsqueda de la felicidad, es la que a Chris Gardner le resonó en su cabeza y entonces él consideraba que era un derecho humano el buscar lo que a él le, le hacía feliz o lo que él interpretaba por felicidad. Y todos los hombres buscan la felicidad. Aunque en realidad la mayoría no sepan en realidad qué es lo que están buscando. Suena paradójico, todos buscan la felicidad, pero todos interpretan esto de una manera distinta. La felicidad ha sido por milenios el objeto principal de estudio de filósofos. De hecho, en eso se basa justamente la madre de las ciencias, la filosofía. Y todas las demás ciencias, todo el demás ejercicio científico, está basado o tiene como fin en que el hombre se ubique lo más cerca de eso que se llama felicidad. La misma existencia del Estado tiene como objetivo el garantizar que los gobernados gocen del mayor nivel de bienestar. Y sociológicamente, y psicológicamente, el bienestar está asociado con felicidad. La Organización de las Naciones Unidas, a través de su Departamento de Desarrollo Humano, cada dos años realiza un estudio sobre el desarrollo humano de los países. Y dentro de los indicadores que toma en consideración para esta encuesta, es decir, para ver qué país tienen sus habitantes mayor mejor condición de vida está las encuestas de felicidad o qué tan satisfechos se sienten los ciudadanos con el hecho de vivir ahí con el tipo de gobierno que tienen con el tipo de servicios de salud educación etcétera entonces para los sociólogos y psicólogos felicidad es eh, explicada en términos de satisfacción ¿Qué es la felicidad pues dice esta área de la ciencia que es algo que se percibe como satisfacción pero existe un contraste entre este concepto sociológico y psicológico de felicidad con el concepto bíblico que el evangelio de jesús nos habla y nos presenta en términos de bienaventuranza. La bienaventuranza es una condición del ser humano que tiene que ver, por cierto, con el aquí y el ahora, ¿eh? porque nosotros sabemos, y la Biblia da testimonio de que Dios puso en el corazón, en el alma del hombre eternidad, quiere decir que nosotros viviremos Después de esta vida. Pero en esta vida. Existe un concepto que la Biblia llama bienaventuranza. En la sección de los libros bíblicos. Llamados libros sapienciales, Me refiero al libro de proverbios. Eclesiastés, Incluyendo también el libro de los salmos. Porque también hay salmos apienciales. ¿cómo? Se empezó hablar mucho de la bienaventuranza. Y la bienaventuranza en el concepto bíblico es un estado del ser humano en donde goza de el favor de Dios debido a que está en una correcta relación con Dios Entonces no es algo en lo cual él se siente satisfecho como lo dice el mundo, porque si yo les preguntara ahorita a mis amados aquí a cada quien qué experiencias les hacen feliz, pues aquí saldrían muchísimas ideas de todo tipo, ¿sí? Porque lo que a mí me hace feliz no necesariamente le hace feliz a los demás, pero en el concepto bíblico bienaventuranza no va no tiene una diversidad de opiniones, sino que está conectada directamente de una correcta relación con Dios. Y eso coloca al ser humano en una posición de plenitud y de bienestar. La felicidad, pues, desde el concepto bíblico, es ser bienaventurado. Y bienaventurado solamente es posible a través de una correcta relación con Dios. Y el apóstol Pablo, en este pasaje, hermanos, está conectando la bienaventuranza con el arreglar los asuntos legales que el ser humano tiene con ellos. ¿Sí? Yo no sé cuántos de aquí, y espero que si no es el caso, nunca lo estén, hermanos, hayan estado en algún problema legal, ya sea que porque alguien te haya demandado, que hayas cometido algún ilícito o algo así. Pero mientras alguien está en problemas con la ley, está muy lejos del de concepto de, de ser feliz o, o de ser, de tener plenitud y bienestar. De hecho, ¿cuál sería bíblicamente el concepto opuesto a bienaventurado? Maldito. Maldito, justamente. Si pues, ustedes ven cómo presenta Lucas las bienaventuranzas del Señor Jesús, están las bienaventuradas, él dice bienaventurados, pero también está los ayes, ¿verdad? O las maldiciones. Por lo tanto, hermanos, lo, el punto de Pablo aquí en esta sección es que ningún ser humano puede conocer la verdadera felicidad si no ha arreglado los asuntos legales que tiene pendiente con Dios. Hasta que Dios te declara justo, hasta que Dios no te inculpa de pecado es cuando tú puedes hablar de ser verdaderamente feliz y vamos a ver en primer lugar, hermanos, el primer punto, felicidad o bienaventurado es que Dios no te declara, perdón, es que Dios te justifique, que Dios te declare justo, versículo 6. Y como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Como hicimos un paréntesis en diciembre con los sermones de Navidad, hermanos, voy a, a tratar de rápidamente regresarlos al contexto de lo que hemos visto en Romanos. Sí. ¿Qué está haciendo Pablo al escribir Romanos? Pablo le escribe una epístola, una carta a una iglesia que él no conoce personalmente, que nunca ha visitado esa iglesia, pero le escribe con el propósito de avisarles que va, tiene intenciones y propósito de irlos a visitar. Pero uno se preguntaría, no se necesitan 13 capítulos para simplemente decirles, quiero ir a verlos. Eso quiere decir que Pablo tiene un propósito mucho mayor ahí. Y Pablo lo que está haciendo es decirles, quiero irles a visitar, porque quiero predicarles el evangelio. Y el evangelio que les voy a predicar, se los adelanto en esta pista. Y entonces empieza a ser un desarrollo extenso de lo que es el evangelio de Jesús. Y empieza a hablar de la santidad de Dios. Dios es santo. Dios ha dado su ley. El hombre ha quebrantado la ley de Dios. Todos, judíos y no judíos, ¿sí? han violado la ley de Dios. Y están en problemas legales con Dios. Y como esta iglesia también tenía un sector de, de judíos ahí, decían, bueno, es que a lo mejor nosotros por pues, ser judíos y estar circuncidados, estamos exentos de eso, dice Pablo. No, también la ira de Dios está sobre el pueblo judío. La circuncisión no es una, un salvoconducto o algo que te exima del juicio de Dios. Y después de desarrollar en los primeros tres capítulos y de dejar claro que el hombre, no, el ser humano, no es alguien bueno, sino es alguien malo. Hermanos, es alguien que se ha enemistado con Dios, que le ha declarado la guerra a Dios. Pablo empieza a hablar al final del capítulo 3, acerca de cómo accede el hombre a tener una correcta relación con Dios. Y lo primero es lo que Dios hizo, no lo que hace el hombre. Lo que Dios hizo es poner a Jesucristo, su hijo, en propiciación por nuestros pecados. Es decir, la muerte de Jesús en la cruz fue el acto que apaciguó la ira de Dios a favor de aquellos que alcanzaríamos redención. Y en el capítulo 4, Pablo empieza a poner dos ejemplos de dos personajes que para la comunidad judía eran importantísimos, fundamentales. Abraham y David. Y dice, Abraham fue justificado por la fe en Jesucristo antes de ser circuncidado. Dice, si él hubiera sido justificado por sus méritos, tendría de qué gloriarse. Y eso, hermanos, es una enseñanza muy importante para nosotros, porque nadie de aquí, quienes hemos sido justificados y perdonados por Dios, nadie podemos felicitarnos a nosotros mismos por haber hecho algo que fue solamente obra de la gracia de Dios. Nadie llega a Dios por sus méritos, nadie, ninguno, ni por tu conducta, ni por el dinero que des a la iglesia, ni por un récord de asistencia perfecta a los cultos, ni por nada que tenga que ver con tu vida religiosa. No hay méritos que te puedan acercar delante de Dios, porque todos los méritos que tienes son méritos para que seas condenado. Por lo tanto, Pablo pone a Abraham como ejemplo de alguien que fue justificado por la fe sin obras. Pero ahora pone el ejemplo de David a partir del versículo 6. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Bueno, el caso de David es sí. relevante, hermanos, porque todos conocemos la historia de David. David para los judíos siempre ha sido un personaje. Fundamental porque el periodo de consolidación del reino fue en David. Aunque el periodo de gran esplendor fue con Salomón, pero David era el que ganaba las batallas. Era el, el héroe, el que, aquel que derrotó a, a Goliath, Aquel que conquistó Jerusalén y la hizo la capital del reino. Para los judíos, David era alguien importante. Sin embargo, la vida de David fue una vida de contrastes. Y si bien la Biblia lo llama, y Dios mismo lo llama a él, un hombre conforme al corazón de Dios, David tuvo caídas terribles, estrepitosas. Y a partir de ahí su vida, por lo menos familiar, y en su reino, nunca volvió a ser la Sufrió las consecuencias de su pecado. Él, en lugar de ir a acompañar a su ejército en las batallas, se quedó en su palacio. Vio a una mujer casada que se estaba bañando, la codició, tuvo relaciones con ella, y todavía... Planeó el asesinato del esposo. Lo cual efectivamente se llevó a cabo. Y él estaba muy tranquilo hasta que llegó el profeta Natán. Y a través de una parábola le dijo. Rey. Un hombre tenía una sola corderita. A la cual. Cuidó y alimentó. Desde. Que era pequeñito y había enfrente un rico que tenía gran ganado y como un día recibió una visita hurtó la corderita y mató y entonces el rey David se encendió en col eso no va a ocurrir en mi reino. quien hizo eso debe morir tú eres ese hombre entonces, el profeta de Dios, los profetas de Dios estamos llamados para eso. ¿no? El profeta de Dios, a través de esta parábola, le abrió los ojos y David se dio cuenta de lo terribles. David debía morir, por cierto, ¿eh? de acuerdo a la ley judía, eran pecados que solamente tenían una sola pena, la pena capital. Pero en la misericordia de Dios hubo un sustituto y esto es un símbolo de Cristo. Esa criatura que se engendró a partir de ese acto murió. Pero ese era David. Es decir, un hombre. Pecador, al igual que Abraham, porque Abraham también lo presenta a la Biblia como, como un hombre pecador. Pero este pecado tan grande, escandaloso y horroroso de David. Vemos cómo reacciona David con el Salmo 51. Vayan conmigo a este Salmo. Este es el Salmo de confesión de David. Si ustedes lo, lo conocen. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia.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 Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Pablo en Romanos 4 está haciendo referencia no al Salmo 51, sino a un Salmo que fue escrito posterior al Salmo 51. Porque no pudo existir el Salmo 32. Si antes no se hubiera compuesto el Salmo 51. Los Salmos no tienen un orden cronológico de presentación. Primero confesó su pecado. Y después David pudo haber escrito, y vayamos ahora al 32, bienaventurado,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 Muchas horas de su vida en un trabajo, por muchos años, pensando en una felicidad futura. El hombre pasa su vida acumulando cada vez más riqueza, pensando en que eso probablemente lo llevará a la felicidad. El hombre pasa buscando experimentar el mayor nivel de placer físico, biológico, de lo que sea, pensando que ahí va a encontrar la felicidad. El hombre intenta escalar posiciones de poder político, social o económico, pensando que en ello se incrementará su felicidad. Pero la palabra de Dios claramente dice que feliz es aquel cuyos pecados han sido perdonados, a quien Dios dice, no veo en ti maldad. Ese es un hombre feliz, verdaderamente feliz. Feliz es pues que Dios te declare justo, hermano. Y hermano. Yo no sé cuántos ustedes en, el, en un plano de nuestras relaciones humanas entre seres humanos cuando tú reconoces que agrave, agraviaste a alguien, quizá fue con tus palabras, o con una actitud, o con lo que sea, pero tú dices, ah, sé que hice mal, dije una imprudencia, reaccioné, con un temperamento no adecuado, y se sentir mal a alguien, y dices, tengo que hablar con él. La verdad, la regué. Y vas y hablas con esa persona, y efectivamente esa persona se siente lastimada por algo que hiciste o dijiste. Y tú llegas con una actitud humilde. ¿Sabes qué? No he estado tranquilo. La verdad, reconozco que lo que dije fue imprudente, como reaccioné, estuvo mal, y tengo a pedirte que me perdone. Si esta persona te dice, sí, mira, no pasa nada. Te perdoné desde hace tiempo. Así me lastimaste, pero olvidado y no pasó nada aquí. ¿Cómo sales después de esa, de esa conversación? Bienaventurado, feliz, dichoso. Porque en la reconciliación hay felicidad. En la no reconciliación no hay bienaventuranza, pero en la reconciliación sí. Por eso, si eso es en el plano de nuestras relaciones humanas, ahora transportenlo al plano de nuestra relación con Dios, mis amados. Es mucho mayor. El saber que a pesar de yo ser un pecador, el juez del universo me ha declarado justo y sin pecado gracias a lo que hizo Jesucristo, su Hijo amado en la vida. Eso es bienaventurado. Por eso dice que eh, la expresión que usa Pablo aquí es bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y eso es todavía mucho más profundo, hermanos. Ahorita hablaremos del perdón del pecado, pero el concepto de justificación es mucho más profundo. Voy a tratar de explicarlo a través de un término de las deudas económicas. Préstamo, seguramente sí, todos hemos pasado alguna vez por algún préstamo, no ya sea con alguna persona particular o con alguna institución. Vamos a suponer que tú tienes una cuenta en el banco. ¿sí? Y que tú de repente te quedas sin fondos y lo único que tienes es una deuda. ¿Sí? Números rojos, te llaman. ¿Sí? Estás en números rojos. Es decir, no tienes dinero, pero además tienes obligaciones con tu acreedor. Tienes obligaciones de pagar. Es una situación complicada muy difícil. Pero vamos a suponer que tu acreedor llega contigo y te dice, ¿sabes qué? Ay, muere No me debes. Maré. Entonces tu cuenta se queda, ya no estás en números rojos, pero estás en cero. Tampoco tienes saldo a favor. Bueno, este ejemplo lo pongo, mis amados, porque para que un ser humano pueda estar en una correcta relación con Dios, no solamente tiene que estar su saldo en cero, sino que tiene que tener un saldo a favor infinito de justicia. Perfecto. Entonces, no solamente es que Dios te perdone tus pecados, sino que además tengas a tu cuenta un récord de justicia perfecto ante la ley de Dios. ¿No? Ahí, esa es la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo creció. Se sometió a la ley de Dios y cumplió cada uno de los mandamientos de esa ley. Porque esa justicia de Jesús es la que es imputada a nuestro favor. Por eso Pablo usa esta expresión tan hermosa. La bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. ¡Qué maravilla! Yo no lo puedo entender, pero en la gracia de Dios, así nos ven. No solamente como no pecadores, sino como justos, amados hermanos. ¡Qué bendición! El punto de Pablo aquí en el versículo 6 es que todos sabemos que David fue un gran pecador y sin embargo disfrutó de la bienaventuranza de aquel a quien Dios justificó. No por sus méritos de David, sino por la gracia de Dios. Si tu pecado es tan grande como el mundo, la gracia y el perdón de Dios son más grandes que el universo. Infinitos. Porque solamente una gracia mayor a nuestro pecado puede justificar al pecado. Pero sigue diciendo Pablo, aquí, en el versículo 7 diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. La felicidad no solamente es que Dios te justifique, sino que también no vea en no vea pecado en ti. ¿Qué es iniquidad? La iniquidad tiene que ver con el hecho de pecar contra tu prójimo. Y pecado es un concepto general de violación a la ley de Dios. Pero aquí Pablo habla de perdonar el pecado, de cubrir el pecado y de no inculpar el pecado. Hermanos, en nuestro sistema de justicia... Hay delitos en donde se puede conseguir alguna libertad bajo fianza. Pero no hay fianza que cubra nuestros pecados delante de Dios. Todos tenemos una deuda con Dios. Una deuda que es impagable. Pero Cristo, nuestro Señor, la pagó por nosotros en la cruz. Él, siendo infinitamente inocente, a Él le fueron imputados nuestros pecados. La culpa de nuestra maldad. Isaías 53.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 en su Hijo Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Dios quiere la felicidad humana, pero Él sabe que la felicidad verdadera comienza con una correcta relación con Dios. Ahora esta bienaventuranza, ¿para quién es? Y eso nos lleva al último punto, versículo 9. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y seguimos leyendo el 10. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión, en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Es decir, lo que Pablo está diciendo. Todo ser humano, independientemente de su origen étnico. De su raza, de su lengua, de su cultura tiene acceso a la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Los judíos de la época de Pablo habían sido enseñados que los gentiles no tenían acceso a la verdadera bienaventuranza. Aquellos gentiles que desearan ser receptores de las promesas de Dios tenían que circuncidarse y obligarse a guardar la ley de Moisés. Pero, hermanos, los judíos de aquella época tenían el mismo problema que muchos cristianos evangélicos tienen el día de hoy. Tenemos nuestra confianza de que por haber participado en un ritual religioso en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, Simplemente por ese acto tenemos garantizada una correcta relación con Dios. Los judíos pensaban y confiaban en su circuncisión, esa cirugía hecha en el cuerpo del varón. Pero muchos hoy tienen su confianza en diferentes ritos, en haber sido hijos de padres evangélicos en haber sido bautizados, en haber hecho alguna profesión pública de fe. Sin embargo, hermanos, esas son falsas esperanzas. No que hacer una profesión sea malo, no que bautizarse sea malo, pero si no ha habido un verdadero nacimiento en el Espíritu, por la obra del Espíritu Santo, si tu vida no ha pasado por la cruz, y a partir de ese momento experimentaste una transformación radical, un encuentro personal, verdadero, auténtico con Jesucristo. Si tú no puedes señalar un punto eh, antes y después de tu encuentro con Jesucristo, entonces probablemente estés en el mismo problema que tenían los judíos de la época de Pablo. Y mis amados, si Dios abre las puertas a todo tipo de personas, a todo tipo de pecadores, circuncidados y no circuncidados, es decir, quienes forman parte del pueblo de Israel, pero también quienes no forman parte del pueblo de Israel tienen acceso. Hermanos, como iglesia, ¿qué tan listos estamos y qué tan preparados y dispuestos estamos? para que también aquí, en nuestras reuniones, lleguen todo tipo de pecadores a escuchar el Evangelio de Jesús. No para que les justifiquemos su pecado, no para que los felicitemos por la vida pecaminosa que llevan, sino para que ellos, al escuchar el mensaje de salvación, sean tocados por el Espíritu de Dios y sean transformados por Dios para abandonar el pecado. ¿Qué pasa si entra aquí la prostituta? ¿O el prostituto, El homosexual o la lesbiana? ¿El ladrón, el pandillero, el drogadicto, el alcohólico? ¿El adúltero, el adúltera, el asesino? Es nuestro deber, hermanos, abrirles las puertas de nuestra iglesia para que escuchen el evangelio y sepan que Cristo les ofrece también salvación. Hermanos, es bueno invitar a hermanos que por alguna razón no tienen iglesia, pero no es lo más a eso no nos llamó el Señor, hermanos, a traer a otros evangélicos a la iglesia. Vayamos por aquellos que no conocen del Señor. Vayamos por aquellos que no han oído de la palabra de Dios. Oremos, Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque en Cristo encontramos la verdadera bienaventuranza el sabernos perdonar, el sabernos justificados delante, así como lo fue Abraham, quien está en tus senos, así como lo fue David, dos grandes pecadores, igual de grandes pecadores como yo y como todos los que estamos aquí, Señor. ¿sí? Porque delante de ti nuestro pecado ha sido grande. Pero gracias te damos. Por el sacrificio perfecto de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos porque él. Bebió. La copa. Amarga. De tu santa y justa ira. Acumulada por nuestros pecados. Gracias te damos, Señor, por ese cordero inmolado, por esa sangre preciosa, inmaculada, con la cual nos has limpiado y perdonado. Señor, ¿qué es felicidad? Sino el sabernos que tú nos has declarado justos delante de ti, por Jesucristo. ¿Qué es felicidad sino saber que nuestros pecados han sido perdonados por los méritos de Jesús? Señor? Señor, solo tú conoces la condición de cada uno de nosotros y la condición de todos aquellos que están escuchando este mensaje. Padre, si hubiera alguna persona en este lugar o escuchándonos por internet, sea hombre o mujer, joven, adulto, niño, anciano, rico o pobre, quien sea quien esté escuchando, pero que a quien tú le has revelado el día de hoy, que aún no ha alcanzado. Que aún no ha logrado. Obtener el perdón de sus pecados. Ruego Señor. Que el día de hoy. Te confiese como su Señor y su Salvador. Que el día de hoy sea el día. En que creyó. En Jesucristo. Se aferró de él lo abrazó y puso toda su fe en él. Que hoy es el día, Padre, en que cualquier persona a quien tu Espíritu Santo ha revelado que no tiene salvación, que no ha pasado de muerte a vida, no importa, Señor, si esa persona incluso sea evangélica, No importa si sea un integrante de una familia cristiana. Pero si alguien hoy, Señor, no goza de la seguridad de su salvación. Ruego que hoy sea el día en que esa persona hoy venga a ti. En humildad, en fe, confesando sus pecados. Señor, a tu gracia encomiendo el resultado de esta predicación. Envía salvación, señor. rompe la dureza de los corazones y que tu palabra, señor, penetre y transforme las vidas. En Cristo Jesús. Amén.